¿Cuál es la carátula hoy por la muerte del, del empresario? Hoy está la adulteración de la historia clínica, porque surge, si habrás leído, Carlos, de, sí. de la imputación, que mientras Cristian estaba todavía en una camilla y el cuerpo no había sido retirado... Hoy todavía. Hoy es homicidio culposo, hasta ahora, en, en el caso culposo, del empresario, homicidio culposo. Sí, y sí. la adulteración de la historia clínica porque mientras Cristian estaba muerto y no había sido retirado todavía por la morgue toque estaba alterando la historia clínica para mejorar su situación procesal. Y eso está demostrado y está procesado por ese motivo. Y hoy, además de eso, atento a las eventualidades que, estamos, que recién referidas y todas esas negligencias y el haberse podido imaginar que sin tener una clínica autorizada, sin tener plasma de sangre, sin tener UTI, podía causarle la muerte a una persona, despreció. Es más, el plasma, tengo entendido, según lo que dice la resolución, se lo sacaron a otro paciente, o era el, era el plasma de otro paciente para dárselo a, a, a Ramírez, a ver sí. si podía de alguna manera llevar adelante o salvarle la vida. No, no dejó entrar a la policía. Sí, no dejó entrar a la policía porque estaban adulterando las, las uh -huh. fichas. Y eso se comprobó. Los médicos algo. del SAME sí. detectaron que había sido mal entubado cuando quisieron rehabilitarlo. No. Entonces, fueron tantas anomalías claro. que hoy el fiscal tomó la sana decisión ...de imputarlo de homicidio simple. Ya se cambió, se cambió sí, la carátula. Sí, que cambió. podrían ser, ¿cuántos años? De 8 a 25. ¿Y cuándo se determina, digo, se deja efectiva la condena? Casas. Por un lado no, tenemos más, casación, tiempos la de la condena. justicia, sí. los tiempos de la justicia. Sí. Que de alguna manera son cómplices de los hechos que siguen pasando. Tal cual. Como dijo Gabriela, podría haber estado Cristian vivo... ...si la justicia hubiera actuado con efectividad y en forma rápida. ¿Hoy él puede seguir operando? Puede seguir operando y la ley se lo permite... Porque no está firme de la condena no que tiene. Creer. Carlos.